¡Hola a todos! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En donde quiera que estés, estamos acá en París, un día libre. Y les quiero contar que hoy va a ser un día de... ¡Disneyland! Estamos en Disneyland. Y cuando uno viene a Disneyland, lo que provoca es que te convertís en un niño. ¡Hace mucho frío! ¡El castillo! ¡Miren! Ahora vamos a ver el desfile de las princesas. Pancho, a vos te re interesa el pie de las princesas, ¿no? O sea... ¿Cuál es tu preferida? Solo, solo vino para eso. <risa> ¿Sí? ¿De princesa preferida? ¿Viste? ¡Sos ¡Ay, no, no. gracias! ¡Sos Ay. Ella es Marta, es nuestra guía turística. Nos está llevando a las montañas rusas más divertidas. Y con más, se puede decir, con más adrenalina, ¿no? Con más emociones Con más emoción. Vamos a seguir ahora a la Aerosmith. Fui cuando era muy chiquitita y ahora vamos a volver a ir y es la mejor de todas. Esta se llama Aerosmith. Bueno, no sé a cuántos bobitas? kilómetros por hora sale. Yo sí pero, sé. ¿Sí? ¿A cuántos? De 0 a 90. ¿Estás listo, Pancho? Somos los capitanes. Estoy mareada, buenísima, ¿Qué es increíble, me caían lágrimas directamente de la velocidad, me salían lágrimas de los ojos. Estoy mareada todavía. Vamos a hacer la torre, vamos a ascensor, vamos al ascensor. Chicos, ¿en dónde estamos? ¡Woo! Me quiero subir, llame muy, muy, muy buena. ¿Qué cosa que te agarra la panza en esa, eh? Bueno, llegamos al final, tuvimos un día libre, increíble en Disneyland París. Muchas gracias por acompañarnos hasta uh, el